Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí a un compañero copywriter que lo está petando con sus audios desde hace tiempo y seguramente va a petarlo con muchas más cosas que haga pero hoy lo vamos a conocer un poquito más y tenemos aquí a Joseli, un tipo muy copy, buenas tardes Joseli Hola, buenas tío ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al tema, al tema este. A ti, a ti por venir, hombre. Ya nos vamos conociendo desde hace tiempo. Y digo, José Josélí tiene que venir aquí a contarnos sus experiencias y cómo... ¿De dónde viene, como digo yo siempre? ¿Y, y a dónde va? ¿Mm? Mm, pues bueno, eh, ¿de dónde vengo? Yo vengo de, de, estudiar, de estudiar económica porque... Yo quería estudiar publicidad, pero, eh, pues bueno, me equivoqué y me metí en ciencia en el instituto. Que ya allí en, en el instituto, pues, eh, no sé, antes, antes ahora también lo hacen mucho, pero antes se empezó a poner de moda el tema de que te hacían los, los test psicotécnicos y te decían qué inteligencia tenías, qué nivel y no sé qué. ¿Vale? Y a mí me decían que yo, que no, no, no comprendía, pues yo, yo era muy flojo, yo siempre estudiaba para pa, ir pa, pasando, porque yo... Yo soy de la calle, a mí me gustaba mucho la calle y, y me divertía mucho con mis colegas y en, en, esta, en esta época que ya se puso de moda el tema de los test y tal, pues eh, me hicieron me hicieron el té a toda la clase y a mí me dijeron que yo que yo había sacado un nivel de talentoso. Que era, nada, era la, la inteligencia normal, pero tenía tres puntitos más y que me pasaban al siguiente, al siguiente nivel. Estaban la inteligencia normal, el talentoso y los genios, ¿no? Vale. Yo estaba en el nivel talentoso porque. Porque había sacado tres puntitos más, ¿no? Entonces se pusieron en, en, en la clase los que vinieron el, el gabinete psicológico que vinieron y tal, dijeron, ah, mira este muchacho que es talentoso, y yo soy talentoso, y yo, yo paso de todo, yo lo que quiero es jugar al fútbol y me con mis colegas de juerga y, y tal y nada y empezaron a decirme, bueno, pero tú vamos a hacerte un test porque está no sé cuánto total que que en el test me salía que lo mío era más de de letras era más de tema social más de tal que que hacía yo en, en, en ciencia y yo decía pero si a mí lo que se me dan bien son los números y si yo esto esto lo apruebo prácticamente estudiando el día anterior y se me da bien el tema cualquier cosa de que tuviera que ver con números total que cuando salí es verdad que yo ya empecé a decir yo si a mí lo que me gusta a mí me gusta mucho la publicidad el periodismo y todas estas cosas y al final, por pues no perder tiempo para volver otra vez a hacer la parte claro. de letras y tal, pues me metí. Digo, mira, ¿qué me meto? Digo, pues en económica. Vale. Y pues nada, me metí en económica, salí de, de económica sin terminarla, empecé a trabajar en ciertos sitios y luego... Ah, con el ¿No terminaste? ¿No terminaste económica? Con el tiempo... Sí. Eh, eh, pensé, tío, me falta ahí menos de en medio curso y voy a, voy a ver cómo me lo saco. Entonces me lo saqué, lo que me faltaba me lo saqué a distancia por la, uni, por la Universidad de Cataluña. Vale, Y vale. nada, lo terminé y tal, empecé a trabajar en, en empresas llevando contabilidad y tal, y cuando, lleve no sé, llevaría cuatro años, cinco años llevando contabilidades grandes y tal, me hizo la cabeza así, plac, y digo, ya no quiero ni un papel más, tío. Ya estoy de papeles, ya, vaya, que, que, que no aguanto más un papel. Y a partir de ahí eh, monté una agencia de viajes con un, con un colega, vale. iba todo de puta madre, pero al final eh, no estábamos de acuerdo en ciertas cosas y como éramos muy amigos dijimos, mira, antes de pelearnos vamos a vender la agencia de viajes y nosotros seguimos con nuestra amistad y con nuestros rollos porque si no vamos a terminar mal total que nos buscamos la vida para venderla, la vendimos bastante bien. Y luego entré a trabajar en un, en un gimnasio y ahí en el gimnasio es donde yo empecé, yo ya tenía mi blog, ya tenía mi, mi web de afiliación, ya había estudiado yo un poquito de cómo iba el tema SEO y tal. Y ahí empecé a estudiarme un, un máster de, de marketing online y tal. ¿Vale? Y ahí ya empecé yo a ver qué es lo que me gustaba y tal. Total, que al final conseguí que me, que me echaran del, del gimnasio y, porque no estaba a gusto allí, había mucha presión, muchos rollos que no me molaban. ¿Pero ahí, pero ahí llevaba la contabilidad también? No, no, ahí, ahí estaba yo en, en coordinación de, en, en, de atención al cliente. Ah, vale, vale. Y como había mucha presión, vaya, yo perdí 12 kilos allí en el gimnasio. Hostia, <risa> eh, mortal. Había ah, un, y, un mal rollo de eso. Y que no veía a mi niña, que, vale. que ya había nacido mi niña y yo veía cuando me tocaban los tu el turno de, a lo mejor el turno partido, el turno de, de tarde-noche, que era desde las 3 hasta las 11 de la noche, vale. y mi niña prácticamente no la veía, entonces la veía prácticamente la, se la semana siguiente y yo la veía más grande y a mí me hacía la cabeza, Claro, y decía, yo, esto no puede ser. Hostia. Entonces me metí en el máster S y bueno, pues empecé a, a meterle caña. Y a partir de ahí ya empecé a sacar beneficios con la, con la, con la webs de afiliación, con, vendí algunas por bastante pasta y a partir de ahí, como, como, como escribía, muchísimo, escribía uh -huh. muchísimo, pues le fui cogiendo el rollo a, a escribirle al usuario. Por ejemplo, tenía una de, que era de, de afiliación con Amazon, que era de mochilas y de, de temas escolares, eh, pero todo era muy dirigido a, a héroes y princesas, ¿no? A spider a los villanos, a las princesas y todo eso. Entonces uh -huh. yo me acostumbré a escribirle a las mujeres, a, la, a, a las madres sobre todo, ¿no? Vale. Y yo veía que la conversión, que me daba pasta y que la gente leía y que se quedaba, a lo mejor un artículo súper largo se, le, se quedaba mucho tiempo leyendo. En el Google Analytics yo ya, ya empecé a, a ver que eso funcionaba. Y a partir de ahí pues empecé a meterle caña a aprender a redactar en condiciones y, a, y ya me metí un poco en el tema copy y tal. Y, y nada, a partir de ahí conocí a, a una vecina cuando estuvimos en Alicante que iba a montar una agencia de marketing. Uh -huh. Y nada, a partir de ahí empezaron a llegar clientes y en, una de, en, una, en, una, en uno de los hoteles, porque sobre todo venían hoteles, pues en uno de ellos me di cuenta que por medio de un vecino que es informático, me dijo que estaban mirando una web que había allí en, de un hotel eh, importante, que, que la estaban mirando como una web a seguir, ¿no? una web puntera, y, y le dije, bueno, ¿y qué, ¿y qué hotel es? Y me dijo, pues mira, es este hotel, y digo, bueno, no, pero si ese hotel es, ese, es, la web la llevo yo, el SEO, el copy, todo lo llevo yo. Y me dice, no me digas, pues, pues vente conmigo que vamos a hacer una charla y tal, no sé qué, no sé cuánto. Total, que organizó una charla para una semana después o algo así. Y empecé, empecé a explicar pues, más o menos qué es lo que hacía con el tema SEO, con el tema copy y tal. Y de allí me, me vine con tarjeta, me vino con, con, con contacto y a partir de ahí el tema hotelero, pues la verdad que me, me fue bastante bien. Y ahí es donde ya empecé yo a meterle caña al copy de verdad. Y bueno, hasta ahora. Vale, vale. Pues sí que has dado ahí vuelta. Lo que pasa es que me interesa más saber un poco eh, en qué momento eh, acabas económicas, acabas el rollo ya de decir, wow, no quiero papeleo, y empiezas a, en qué momento empiezas a hacer web nichos o nichos de decir, voy a hacer esto. Porque supongo que de repente el papeleo va a decir, Voy a hacer nichos. O sea, eso no viene de la noche a la mañana, ¿no? Porque no, la gente lo ve como que es súper fácil. Ah, hace una buen nicho y gana dinero. Eso lleva su curro y hay que ir sabiendo. ¿Y cómo te viene de repente decir, voy a hacer esto? Pues mira, cuando estaba, cuando yo estaba la tenía mi agencia de viaje, eh, ahí ya empecé yo a indagar un poco de cómo, cómo llegar a los clientes, no solamente porque te lleguen allí a, a la oficina, sino por... Intentar de alguna manera usar internet mmm, no solamente para las plataformas que están sincronizadas con tu agencia y para vender y, y por medio de del mail de booking y tal, sino yo quería llegar a, lo, a, lo, a los clientes. Entonces ahí es donde empecé a indagar y, y me di cuenta de que había gente que se estaba ganando la vida, eh, sobre todo con, con web de... pues que hablaban de, por ejemplo, había uno de cafeteras, tío, que, ven, que vendía cafeteras. Yo lo seguía bastante. De hecho, me compré un libro que te, te explicaba cómo conseguía él eh, más audiencia a través del SEO, pero para hacer un nicho mmm, muy, muy concreto. Uh -huh. ¿vale? él hablaba de los pozos de perforación y tal, de, porque tú sabes la web, bueno, no sé si lo sabes, pero... Las webs pueden ser horizontales o verticales, dependiendo de, de lo que hables, ¿no? Entonces este hombre se centraba mucho en los pozos de perforación, que era, coges una parte de tu web y llegas hasta el final, de, eh, artículo, artículo, artículo, artículo, y vas, vas cogiendo desde las palabras claves más, más largas hasta las más cortas en ese sector de tu, de tu web. Luego coges otro y, así, y vas dando toda la información de artículo en artículo, de artículo en artículo, para que todo esté bien relacionado ¿vale? Vale. entonces ahí vi yo que, que, que ahí había algo más y claro ya, antes, ya, ya vi que era tema SEO y tal entonces ya conocía a Dean Romero el blog de Dean Romero eh, y ya empecé a leer y digo coño esto, esto mola, entonces se me, se me juntaba un poco el tema de escribir y tal que siempre me ha gustado y siempre se, se me ha dado bien y el tema analítico que era una parte que me gustaba que ya venía de, de las de matemática del de, de instituto Claro. Entonces había una mezclilla que decía yo, esto me, me vibra a mí, me parece a mí que tal. Y, y por ahí empecé y, y nada, leyendo mucho y, y ya vi que había web de afiliación, de tal, de no sé qué, el de las cafeteras y tal. Y digo, yo voy a probar hacer esto. Entonces hice un cursito para ver cómo se hacían webs y tal, con Wordpress rapidito y tal. Uh -huh empecé a hacer nicho a punta pala, claro, <risa> unos no me servían para nada, otros funcionaban, entonces los que no me servían me los quitaba del medio y los que funcionaban empe empezaba a darle contenido, a darle contenido y, y nada, poco a poco viviendo que se cotizaban también las webs de nicho y tal y que se vendían y esto, pues entonces la que iba bastante bien le ponía un precio bueno y me daba dinero porque, porque eran de afiliación y cuando las vendía pues ya me daba me venía el el dinero gordo. ¿no? Y volví a montar otras y, y tal. Y a partir de ahí, eh, bueno, pasó todo, ¿no? De cambiar de trabajo, luego tal, luego el gimnasio, pero yo ya estaba metido en ese tema, ¿no? Entonces yo llegaba a mi casa y, y dos horas, tres horas me ponía a leer, me, podía, me ponía a bichear por internet cómo se hacían las cosas y tal. Me compré varios cursos, los hice con, con Dean Romero. Y ahí es donde aprendí SEO por un tubo. Eh, Dispara tus visitas, que es un curso que tiene Dean Romero, que ahora lo ha actualizado hace poco. Y ahí es donde te enseña y tú dices, vale, ya sé yo esto cómo va. ¿Cómo, se, cómo, ¿cómo va. se llama el curso, perdona? Dispara tus visitas. Dispara tus visitas. Vale. No, no lo conocía yo ahí demasiado. Un SEO. tío súper currante y ¿Mm? no te enseña el SEO este del el Black Hat de venga, vamos a hacer trampa y vamos a llegar rápido. No, no, es un tío que curra y que te enseña cómo se hace cada cosa. Y es muy currante, tío. Bueno, el, el, el que se paseo lo conoce seguro. Y a partir de ahí vi que la cosa funcionaba y que llegaba audiencia y tal. Luego vi que para, para que la audiencia que estuviera de, dentro convirtiera más, necesitaba hacer algo más y me enteré de que eso era copy. Y a partir de ahí pues, intenté... Buscar primero cursos gratis a ver de qué iba el tema y tal. Luego ya encontré Irra Bravo, ya empecé a leerlo, ya me entré un poquito más en el, en el polarizante mundo de, de Irra Bravo. Y, y bueno, pues cogí la, las técnicas y el cómo, el, el, el, el qué hacía y el cómo lo cogí, lo mezclé un poquito con mi forma de ser y mi forma de escribir y, y hasta ahora. Claro. Y tu forma... Bueno, para quien la audiencia no conozca y tal, un tipo muy copy, tiene una manera peculiar de escribir que es así como muy pues de la calle, pues como dice él, de cachondeo total y siempre con la ironía y demás. Y ¿tienes la sensación de que ese estilo gusta o, o es para cierto público, no es para todo el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú bajo tu percepción de decir ostras, he llegado nuevo aquí, yo vengo del SEO? vengo de otro sitio, no tengo ni idea, yo voy a escribir así. ¿Cómo, cómo lo ves? A ver, yo no, yo no, yo no he dicho vengo del se y voy a escribir así. Yo he estudiado un poco cómo, cómo quiero escribir porque lo primero, lo primero que yo pensé es, vamos a ver, yo me voy a dejar de, de caretas y me voy a dejar de disfraces. Yo voy a escribir tal como soy yo y como tú sabes y como sabemos todos, no le puede gustar a todo el mundo. Entonces... ¿sabes? Si tienes que elegir entre, entre gustarle a, a unos u a otros o, eh, o, eh, y elegir si quieres ser tú mismo o, o hacerte un personaje, pues al final uno va a lo que, a lo que cree que mmm, más le gusta y más va a durar en el tiempo, que es escribir como, como a mí me gusta, como yo soy... Y el que le guste, bien, y el que no le guste, pues oye, yo no le hago daño a nadie. <ríe> te das de baja y fuera. El tema está en el, en el tema del storytelling. Eh, el saber aplicar las historias en, en el momento adecuado, porque yo no siempre cuento historias. Muchas veces voy al grano y te cuento lo que quiero decirte y tal, y pero claro, es que... Yo vengo de de, de, de de criarme en la calle, entonces yo he vivido mucho y tengo mucho claro. mucho que contar. incluso cuando ahora me junto con mis colegas de porque sigo teniendo los mismos colegas de siempre y ellos mismos hablando unos hablándonos unos con otros me recuerdan cosas que pasaron en su momento y yo digo hostia, esto esto me lo voy a apuntar porque esto no, de esto no me acordaba. Entonces que son cosas que ya nosotros cuando nos juntábamos con gente distinta, o sea, gente, sí, distinta a nosotros, le contábamos esas historias la gente decía, es que no me lo puedo creer. ¿Vosotros qué? ¿Vosotros, vosotros qué hacíais? Y si es que erais unos sinvergüenzas y es que erais tal, no sé qué, y mucha gente te termina así como diciendo, eso que me estás contando es verdad, y, y, y porque es que no parábamos. Entonces sí. tengo ahí muchos recuerdos y muchas cosas, aparte de todo lo que leo, que se me mezclan en la cabeza y como yo siempre, yo siempre me he considerado un tío bastante creativo mm, me sale solo, tío me sale, entonces no me pongo ningún tipo de traba lo que quiero escribir es lo que escribo y, y punto, no digo esto no va a gustar, esto sí va a gustar no suelo ser un, un tío que diga muchas palabrotas ni que sea demasiado polarizante, ni no yo sigo mi línea, mis historias y mis cosas, y la verdad te digo una cosa solamente te puedo decir mi experiencia con como yo escribo y es que tengo mucho feedback y un feedback muy bueno la gente me escribe mira he tenido ahora problemas porque estoy estoy trasladando mi, mi web eh, de servidor y también estoy cambiando de plataforma porque voy a de, eh, estoy dejando merching y me paso a mail en light que lo pregunté ¿Mm? por, por twitter sí. a ver que me, me aconsejaba y pues he estado unos días que no no he podido o sea he mandado el correo pero no llegaba porque había problemas y luego estuve un par de días más sin escribir porque digo, coño, estoy escribiendo y no le está llegando, le está llegando a lo mejor a 25 o 30 personas, no me merece la pena. Claro. Y me escribían y me decían, Killo, ¿qué pasa con tu mail? Oye, oh, tío, eh, eh, ¿te pasa algo que tal? No sé qué. Oye, tío, que FIFA de. Sí, decir sí, ¿dónde estás? Y ya te están preguntando, tío, qué pasa con tu mail, que no sé cuánto, qué tal. Y claro, cuál, y yo, no, es que mira, ¿qué pasa es esto? Entonces, tío, pienso que, que, que, que gusta. Claro, hombre, está claro, sí. A ver, yo, yo creo que el problema principal que tiene mucha gente que está empezando lo que sea, no es tu caso, pero a mí, por ejemplo, sí que me pasó, de llegas de un tipo de copy y descubres a Irra Bravo o a ti que te gusta y al principio, hasta que coges tu propio tono de voz, pasa, que anda que tú lo sabes, ves un montón de webs ahora o sitios o newsletter y dices, madre mía es que han copiado a Irra Bravo o han copiado a esto o han copiado al otro la gente hay gente que le cuesta ser ellos mismos ¿verdad? en este caso tú no has tenido ningún problema porque tú lo tienes claro eres así y te da igual pero hay otra gente que intenta imitar cosas de sea este la ha funcionado a mí también y ahí se equivocan de calle porque pero no tú, son... tú sabes dónde, cuál es la pienso yo la diferencia cuál la dif diferencia está en que yo vengo de escribir mucho antes <ríe> Yo he escrito mucho. Yo sabía que tenía que escribirle, por ejemplo, en este... Te hablo de, de este nicho porque este es que fue un puntazo, vaya, y además me lo compraron por una pasta inmensa. Eh, me acostumbré a escribirle a la persona que me, que me estaba leyendo. Entonces yo decía, vale, son madres y tienen estos problemas. Me metía en los foros de... en foros o me metía, por ejemplo, en la en las reseñas de, la, de los productos en Amazon y, decía, y veía a la, una madre que decía, pues se ha descosido y no sé qué, no sé cuánto, pues está, no sé qué, no sé cuánto entonces yo me, me informaba bastante de ese producto claro. y yo le hablaba de, de, de, de la otra opción que tenían que, que era el, que yo, de, el producto que yo estaba hablando y claro, yo he, he, he escrito muchísimo, por lo tanto cuando yo he llegado a, la, a, a las formaciones de, de Irra Bravo o de, de otros o libros que me leo o tal. Yo creo que ya, como ya, te, ya traigo mi personalidad de antes, no me, no me incide tanto el estilo de, de Irra. Pero si tú llegas y dices, quiero, quiero aprender copy porque estoy viendo que, pues que me gusta y que se me da bien escribir por lo que sea o tal. Y no has escrito antes mucho y te llega y ves a Irra Bravo y tal, pues tú dices, bueno, pues este es el camino entonces es más difícil, es más fácil que, eres más como plastilina ¿no? eres más fácil de moldear, pero si tú claro. ya vienes de tener un bagaje anterior es más difícil que tú llegues leas ir a, a Ira bravo y escribas como Irra bravo lo que no pasa es que hay que hacer un estudio y un trabajo interior muy grande para cambiar mi forma de escribir para hacerlo como ir bravo claro, lo que pasa es que a ver tú y en este caso, y también viene bien que la audiencia lo sepa, tú aparte de escribir mucho, sabías vender y eso, eso sí que es importante porque luego, porque la gente confunde mucho el escribir muy bien o escribir mucho ¿vale? con saber vender que no vale entonces yo creo que en, en tu caso o en el mío o, o de muchos copies eh, nos formamos muchos en venta o ya hemos sido vendedores o hemos tenido muchas experiencias de venta o de pues ¿quiénes son los mejores copies? Pues los que han tragado 5 o 10 años de venta de puerta fría ¿Por qué? Porque saben vender o sabes los trucos y tal. Tú en tu caso sí que sabías de ventas, ¿no? Claro, yo he tenido experiencia de ventas bastante. Yo cuando estaba en, en la facultad, lo he escrito en algún mail eh, con, con mi colega Simón, que, que es un colega mío de toda la vida, nos metimos en el tema del time sharing, del, de los apartamentos que, que le llamaban tiempo compartido. Uh -huh. Eso era, eso era un negocio al principio que estaba súper bien porque había apartamentos entonces había, había apartamentos que lo compartían empresas. Entonces esas bueno. empresas lo que hacían es que atraían a la gente y les vendían pues una semana en ese apartamento o una semana en otro apartamento o tanto Entonces podían elegir distintas semanas, pagaban, pagaban un canon y pagaban una mensualidad y ellos podían disfrutar de dependiendo de qué semana cogieran. Si eran temporada alta pues les, la mensualidad les salía más cara. Vale. Y si era en temporada un poco más baja, pues le salía más barata. Y, y nosotros nos metimos en ese negocio, nosotros teníamos nuestro pitch y, no, y, y calentábamos la cabeza a la gente de una manera impresionante y eso era todos los fines de semana. Vale. Es decir, eh, yo eh, la, la, eh, parte de mi carrera la he pagado con, con eso, porque la otra parte no la gastábamos, pero vaya. Nos quemaban los billetes en las manos, pero sí, eh, he vendido muchísimo. De hecho, nos pasaron de ser vendedores a ser a ser cerradores. Es decir, que era un, un nivel más, porque ya cuando teníamos la experiencia de haber vendido, de calentar al personal, de utilizar todas las estrategias de venta y psicología de ventas que había, uh -huh. calentarlo, enfriarlo, quitarte de en medio, eh, lo más, lo más lo que puedes ver las películas de cómo engañar a la persona que está enfrente para que se queden así, como diciendo que está pasando aquí, y al final terminen comprando. Toda esa, todas esas cosas yo la aprendía de los que estaban allí vendiendo, que eran ah. unos cracks, porque ya eran gente mayor. Y ah. nosotros teníamos 22 años, 20, 23. Claro. Entonces todas esas cosas las fuimos aprendiendo y como no, no porque en realidad no somos tontos, aprendimos rápido y, lo que, y nosotros íbamos cambiando de empresa. A donde, iba, a donde más pagaban, allí no íbamos nosotros. Y poco a poco fuimos ascendiendo y nos hicieron cerradores. Que los cerradores lo que hacían es dar vueltas por la sala y cuando hacía alguien el movimiento contraseña, que era señor cerrador, venga usted, que ya esto está calentito para cerrarlo, pues llegábamos nosotros y lo volvíamos más aretas. Que yo he visto... Yo he visto mmm, como una persona me decía que quería comprar con la tarjeta, y yo le decía que no, que no tienes dinero para comprar, que no tienes dinero para comprar. Si me estás diciendo que tienes una hipoteca tal, que no sé cuánto, que si esto, que si lo otro. Y yo muchas veces, incluso hasta lo decía de verdad, me decía, ¿cómo este hombre se va a meter a pagar aquí 400, 300 pavos mensuales para tener tres o cuatro semanas en distintos tal? Si me está diciendo que tiene la hipoteca, el coche, el no sé qué, y el tío con la tarjeta, y yo, pero hombre, tío, vamos a ver, que no sé cuánto. Y, y compraban. Entonces tú, todo ese tira y afloja, la, la tensión de venta, todo eso lo, lo tengo claro. muy mascado. Y luego en, en, encima en el gimnasio estuve bastante tiempo en el, en el tema de la, de la coordinación de atención al cliente. Un gimnasio que había 6.000 socios. Wow. Pues imagínate si yo tengo mmm, capote para pa lo que haga falta. Claro, claro. ¿Tú, ¿tú te dedicabas a las quejas y demás o qué? Yo, yo estaba en el, en el departamento de fidelización luego me ascendieron pero yo, empe yo empecé y estuve tiempo en el departamento de fidelización ah. un departamento que lo tenían súper abandonado súper abandonado era bueno pues vale pues si sí, que pongan una sugerencia o que ponga tal, tal. Yo estuve hablando allí, pusieron buzones de sugerencias para las personas que tenían pues, algo que no les gustaba, yo me cogía las la sugerencias y las estudiaba e intentaba que, que destinaran un presupuesto para mejorar esas cosas y al final conseguí que el departamento de, de fidelización fuera casi, casi más importante que el de captación porque claro, el, el tener la gente dentro y que no se vaya porque vean que te están escuchando, o sea, que estamos escuchando y que estamos mejorando en esas cosas es que nadie se dedicaba a eso ¿Qué, qué pues, Fíjate, o sea, era, eso es de primera de marketing o sea, es más fácil retener, o sea, te da más dinero al que retienes y le ofreces otras cosas que no captar clientes pierdes, te cuesta más esfuerzo, ¿no? Claro, lo que pasa es, pues lo de siempre eh, si, entra, <ríe> si entra más cliente, dinerito fresco si, si hay bajas, bueno, pues hay bajas y ya está, pero el dinerito fresco es lo que cuenta, porque cuando tienes accionistas y que te están presionando y tal, tú lo último que haces es decir, señores, que necesitamos un pequeño presupuesto para hacer esto, no un presupuesto, que eso qué significa? que significa que vas a coger dinero de, de la caja fuerte que va nosotros seguimos eh, mandando, <risa> mandando publicidad fuera y que, siga viniendo, que eso no está viniendo muy bien pero vamos, guarda lo que tienes dentro es que era muy fácil, es que la, las tasas de baja eh, eh, disminuyeron muchísimo en cuanto la gente se dio cuenta de que, que, oye, había cosas que se podían arreglar, otras que sugerencias que tú decías, venga ya, hombre, lo que estás pidiendo es una barbaridad, pero las cosas que se podían arreglar, que se repetían mucho y tal, eso al final hacía que la tasa de, de baja en el gimnasio pues disminuyera muchísimo. Y simplemente era escuchar, es decir, o leer las sugerencias o las personas que venían y decían, oye, que el socorrista no sé cuánto, tal, no sé qué. Y tú, escuchas Y tú sabes que, bueno, no, no sé si tú has trabajado a, en atención al cliente, pero cada uno es de su padre y de su madre. Es decir, que uno te viene y te dice, mira, perdona, que es que mira, me ha pasado que aquí y tal, no sé qué. Y otro viene, oye, que te surta, ¿eh? ¿Sabes? Y eso es, pues, un, un capote que tú te echas encima y dices, bueno, me venga el que me venga, pues yo lo voy a escuchar y tal. Y también aprender a poner a las personas en su sitio cuando hay que ponerlas. Es decir, cuando había faltas de respeto y eso, lo primero que le decía es a mí no me chille porque es que salimos ahí fuera y te voy a contar yo quién soy. ¿Sabes? O sea, el diferencial el yo estoy aquí trabajando, eh, claro. soy calvo y tengo una gafita, pero me quito la gafita y nos vamos fuera que también podemos hablar como que yo también se habla como tú. Pero aquí dentro respeto. Eso también se aprende. Entonces todas claro. esas cosas al final es venta. Claro, no, no, está claro. Sí, es súper importante, yo creo, saber escuchar, ¿no? Es que yo pienso que, que es eh, fundamental para cualquier negocio y para el copy más, claro. incluso para el SEO, porque tú en el SEO, ¿qué haces tú? Lo primero que haces es ver cómo busca la gente, es decir, tú estás escuchando cómo busca la gente. Claro. Por lo tanto, en cualquier cosa que te metas, eh, lo primero que tienes que hacer es escuchar y aprender de, de, del, del que está enfrente, cómo actúa qué, qué deseos tiene eh, qué le va mal qué le va bien y todo eso te va a servir lo que le va mal, lo que le va bien eh, lo que le duele eh, a, por dónde se mueve, eh, todas esas cosas al final es información y tú entonces, si sabes de ventas y sabes escribir más o menos bien sabes, sabes meterle caña a, a a esa, a esa persona al final es escuchar si es que no, es, no, es, no pero cuántas veces has visto tú que bueno a mí me pasa siempre eh, vas por la calle o yo por ejemplo voy a sacar el perro y tú ves que hay gente que y bla bla bla bla y bla bla bla bla y bla bla bla bla y bla bla bla bla la mayoría es así y parece que tiene uno aquí una, un cartelito de cuéntame tus problemas la gente está loca por hablar pero no. mm. muy poca gente escucha bueno, si sí, acabas, acabas de dar una masterclass ¿eh? aquí con lo de la escucha, con, con todo lo del... No, no, o sea, yo la audiencia que haya escuchado ha dicho, joder, aquí en estos cinco minutos me acaban de dar un, una masterclass total de solo el SEO para lo que vaya vale". y escuchando un poco lo tienes ganado todo. Claro, a ver... Te voy a preguntar, y esto lo tengo clarísimo viendo ahí tu guitarra, o sea, la música y el tema de escribir las letras y todo eso también te ha hecho escribir más y saber un poco por dónde van las cosas, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, me... ahora, ahora escribo menos porque estoy un poco más para ello, aunque tengo un grupo ahí que estamos haciendo cosas online y tal, pero uh -huh. queremos volver otra vez a, a ensayar. Pero yo siempre he escrito mucho tema de letras. Por eso, cuando escucho algunas canciones ahora de las, que se, de las que se llevan y tú escuchas un poquito lo que están diciendo, y tú dices, madre mía, que me tiraba yo en mi casa tres, cuatro, cinco, seis días viendo a ver cómo podía poner una frase por, porque yo quería llegar a ese sitio, a ese sentimiento y tal. Y ahora te dicen que si escuchas las letras, y tú dices, madre mía, en el top uno, ¿y, ¿y qué estás diciendo, pichita? ¿Qué estás diciendo? Pues eso sí me encantaba a mí, yo era muy, además, yo tengo, con el grupo que más he, más he estado y con el que más he, he tocado y con el que mejor me lo he pasado, eh, el grupo se llamaba Snegla, que era, era un, es una palabra sueca que significa mirar de reojo, y era arroz progresivo. Entonces lo montamos entre mi colega Raúl, que ahora está en Suecia, uh -huh. y yo. Eh, él también escribe bastante, pero él es más de escribir, ¿no? Entonces me decía, porque él me llama a mí Medina, ¿no? Medina, tío, tengo una letra que está chulísima, tío, a ver si la, la metemos en una canción y tal. Entonces el proceso de yo coger un texto y convertirla en canción, vale. eso era duro, porque además mmm, este hombre, mi colega Raúl, escribe muy profundo, entonces... Yo tenía que coger, cuando él, a cuando él le venía un texto de eso, pues yo tenía que cogerlo y transformarlo en, en verso y en canción y tal. Entonces era siempre ha sido eso, un trabajo de re, entre pasar redacción a verso, de, de intentar transmitir lo que, cosas potentes y tal. Y siempre me ha gustado mucho, entre la creatividad, la música, las letras... Eh, las webs que escribía el tan... al final todo se va juntando tío, es como muchas veces no, te... no sabes por qué pero llega... Llega... vas haciendo un camino y cuando miras para atrás dices coño, ahora lo entiendo todo porque hay muchas veces que te sientes perdido y tú dices, yo estoy haciendo letras y tal, no sé qué pero estoy haciendo contabilidad y... pero luego lo de contabilidad lo dejas y, va... y van... son como distintos caminos distintos puntos que al final se van conectando otros no pero, cuando... pero la gran mayoría al final miras para atrás y dices, coño, pues Ahora entiendo por qué todo esto me ha ido pasando y todo esto, porque voy, voy por mi camino. Y ahora estoy súper súper contento, eh, me siento súper bien porque hago un trabajo que me encanta, que es que puedo echar horas y yo, soy yo el que me corto. Eh, yo digo, de lunes a viernes eh, trabajo desde las cinco y media de la mañana hasta, hasta las dos, por ejemplo, Uh -huh. Luego ya voy a por mi niña, bueno, me hago mi descansito, voy a por mi niña, por la tarde yo estoy con mi niña, no sé que tenga que hacer cualquier cosita o lo que sea. Y el viernes a las 3 se acabó, ya hasta el lunes. Que no mando ni mail, de hecho yo no mando mail ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, porque ¿Qué? yo me hago el puente largo. Yo soy un ¿Qué? señor y me hago, me hago el puente largo. Pero yo podría estar trabajando el tiempo que fuera, porque me gusta. ¿Qué? No, no, sí, eh, es, lo, es lo mejor. Que te guste lo que haces y tal, entonces eres del club de las 5 de la mañana, ¿no? Por lo que acabas de decir. yo No, yo no soy del club de... No, de... Me re... a ver, no me refiero a que seas del club, pero que, te, que, que estás acostumbrado a levantarte muy pronto y en plan, la gente, si te levantas a las 5 y media, pues a las 8 y media dices, eh, ya llevo tres horitas aquí dándole bien y haciendo pero cosas, ¿no? El tema es ese, porque si, te, si tienes niños y... Eh... Y luego tienen las horas de clase, porque luego por la tarde pues, está contigo. La única manera que tienes de, de, que, te, de que se te, te salga, o sea, de que sea rentable tu tiempo, es ¿eh? buscarte momentos en los que tú estés en silencio y que tú puedas trabajar en condiciones. Y la verdad que yo es el tema ese de trabajar a las cinco y media de la mañana sin que nada escuchas algo por ahí, algún grillo cuando es verano o a lo mejor el mar a lo lejos o tal. Eso a mí me, me, me encanta porque es que esas tres horas son las más rentables que de, de, to claro. de todo el día. Entonces yo lo que veía es que como no me daba tiempo solamente en las horas de, de clase de la niña, pues dije, bueno, pues me tengo que levantar más temprano y ya está. Luego lo que hago es que me echo una siestecita. Y, y luego me acuesto súper tarde es decir, que yo no, me, yo no me acuesto a las 10 de la noche como ya. boluda o a las 9 de la noche <risa> yo me puedo acostar a las 1 hasta que luego me acuesto a las 5 y media y luego me echo una siesta de una horita o, o algo vale, así vale. Lo pero yo no soy de ningún club, yo es que he visto que así es como tengo que funcionar y, sí, y sí, sí sí sé que no eres de <risa> ningún club pero que, que es el típico cuando empiezas. no el, el club de las 5, el club de las 4 y media y bueno, yo tampoco soy de ningún club o sea yo sería del club de las 9 de la mañana o sea, a todo caso, o sea, el tema de, de los clubes de las cinco y media, porque resulta que tu mente y no sé qué, y es total que yo lo respeto, pero yo a mí todo eso me suda el pellejo. No, claro, pero pues si es, que, pues es que a lo que le venga bien cada uno, ya está. O sea que, pero bueno, no sé qué te iba a preguntar. Ah, te iba a preguntar eh, porque tú llevas poco tiempo. Bueno, a ver, no voy a centrarme tú antes de todo esto demás, tú me suena que dijiste que tú tenías un blog que escribías de motivación y demás, ¿no? Sí, de autoestima, que también lo vendí. <risa> ah, si es que, ves, aquí la audiencia puede ver que José Luis es un vendedor nato. <risa> lo vendo todo. Sí, sí, sí, sí. <risa> no, pero tenías, un, pero tenías un blog de autoestima, ¿pero por qué? ¿Por qué te dio ese tema? ¿Por qué te Se dijiste... Fue el, el primer fue el primer blog que empecé a, a escribir. Me preguntaste antes que cómo fue el salto ese de, sí. de estar en contabilidad y tal. Pues ese fue el primer, el primer salto. Yo hice, hice el blog y, en, y me hice un curso con, con Omar Fuentes de, ¿Sí? de WordPress para hacer mi, mi blog y mi tal. Y, y nada, aprendí ya un poco cómo funcionaba WordPress y tal y empecé a escribir. Y pues escribí un montón y además ya ahí me inventaba historia, me, me inventé un personaje que yo, que esos eran los artículos que más, que más le molaba a la gente. Me inventé un personaje que, que yo le llamaba Seda. Seda. Seda. Y que era un sueco que había dejado todo en su país, que, que su mujer y su hijo tuvieron, bueno, que tuvieron un accidente y que al final él se terminó en Málaga de vagabundo. Entonces yo cuando salía del... del del trabajo me lo encontraba y poco a poco fui haciendo amistad y ese hombre me daba muchos consejos de autoestima y eso a la gente le molaba mucho y eh, hubo un momento en el que ya empecé yo a, a mirar un poquito de tema SEO y, y vi que, que se buscaba mucho el tema de las señales del universo y tal y hice do, dos posts de señales del universo y eso fue una bomba eso fue una bomba podía tener, podía tener tranquilamente al día yo qué sé, 30.000 visitas ese, ese, ese post. Al día. Y empezó la gente a preguntarme, pues ahora resulta que. Porque hablaba de las señales del universo, ¿no? Vale, como, como, que, de... como que ¿Así por curiosidad? Pues, por ejemplo, eh, eh, el, el hablar el hablarle tú al universo, ¿vale? Es decir, pedir las cosas de, desde el corazón y visualizándolas, sobre todo, ¿no? Y vale. había un. Había, mm, un, el otro artículo hablaba de que, de que el universo no entiende la palabra no. Entonces, a la hora de pedir tú las cosas, estoy hablando de hace de esto hace 12 años o 13 años por ahí, ¿eh? que ahora no, no estoy ni de acuerdo con eso, pero <risa> pero que hablaba de, de que el, el universo no entiende la palabra no. vale, vale. Entonces tú cuando, cuando pides algo al universo no tienes que decir que no me pase esto. Yeah sino tienes que decir lo contrario, que me pase lo otro, ¿vale? O sea, que no me suspendan, no, que apruebe, que es, apruebe. Lo que tienes que, es lo vale. que tienes que, porque el universo no entiende la palabra no, pues a través de, esa, de esos artículos empezó la gente a escribirme que si su novio lo había dejado porque resultaba que no sé qué, y el otro día escuchó una canción, que si eso tenía que ver algo con las señales del universo, y empezaron a venirme un montón de gente escribiéndome y preguntándome cosas, y yo diciendo y yo qué sé, tío, yo he hecho este artículo porque a mí me gusta escribir este tema y tal, todo el rollo, pero a mí estas cosas que me estáis preguntando, y claro, yo ya me ponía y le escribía y le decía, vamos a ver, pero tú, estás, tú, estás, tú eres consciente de lo que me estás diciendo, ¿tú crees que el tío que está poniendo en la radio la, el, el, el, la canción la ha puesto para ti? O sea, tú, si, si, tu novio te ha dicho que está, si tu novio te ha dicho que está con otra persona, ¿qué más señales quieres que, que esas? <risa> o sea, cosas así. Y la gente me respondía, pero vamos a ver, si tú estás hablando de las señales, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que eso fue un, un bombazo. Pues con ese blog yo me lo pasaba. Y pa. puta madre, lo que pasa es que cada vez le tenía que echar más tiempo. Y yo decía, tío, yo no puedo con esto. Y no tenía nada a la venta, ¿eh? Ahí. Era simplemente autoestima por autoestima. Fíjate. Y nada, al final me di cuenta de que se vendían por ahí web y tal, y digo, yo voy a mirar porque además estaba súper bien posicionado y tal, y, y, y me lo compraron, me, me hicieron dos ofertas y cogí la, la, la, la más alta. La <risa> y, y me la pagaron, tío. Qué bueno. Ya de por entonces estaba el tema de las criptomonedas, que querían, que querían comprármela con criptomonedas, que no sé qué, no sé cuánto, dije que no, porque yo no conocía aquel tema todavía, y, y me lo pagaron en dinero, pero bueno. Qué bueno. Ese fue no, el salto que di, el primer blog. Bueno, bien. No Yo era... llamaba Don y Talento. .com. Don y Talento. Don y Talento. Ya ni existe ni nada, pero si miras en la, en, la, en la herramienta esta que hay en Google, que no me acuerdo cómo se llama, que tú puedes ver cómo, son lo, la, cómo eran las webs hace tiempo, uh -huh. lo puedes ver y, y estaba guapísimo. Fíjate, qué bueno, qué bueno. <risa> y bueno, y ahora cuéntanos un poco cómo fue tu desembarco de Twitter, porque luego sí que es verdad que empezaste a ver cosas, hiciste ahí una guía no y, y, y lo has petado en su momento ¿no? bueno, ahora ya no sé si la sigue vendiendo ¿la sigues vendiendo? no ¿pero el qué? el qué lo de cómo crecer en Twitter sí, bueno, ahora mismo lo he lo, lo he quitado o sea, no, no lo estoy vendiendo porque como tengo tantas cosas en, en, en la cabeza no, no lo estoy vendiendo pero lo voy a unir con el Bademekun Bademe, Copy que, que vale. ya te he comentado yo a ti el tema que va, a ser un, que va a ser un sistema donde tú puedes, donde tú puedes eh, unir todo lo que con toda la información que tienes a tu alrededor y, y doy tips muy concretos de cómo hacer cosas dentro del copy, tanto los títulos como tal, doy tips que me funcionan a mí. Uh -huh. Pero sobre todo es eso, un sistema para no perder tiempo a la hora de escribir. Tú lo tienes todo ahí súper organizado... Y sabes por qué tema... O sea, si hoy, por ejemplo, quiero hablar del tema tal, tengo aquí ideas de qué hablar o títulos con los que empezar. Un sistema que me, a mí me funciona, porque yo antes perdía muchísimo tiempo, no sabía dónde había guardado el audio de tal, o la nota la había escrito en un papel, o en el móvil, en el WhatsApp, me, me mandaba yo en el WhatsApp a mi mismo grupo el tal y no sé qué, pero siempre era, ¿y dónde está esto? ¿y dónde está lo otro? Y, y lo tengo todo ahí almacenado, el sistema que yo utilizo y ahí dentro voy a meter el curso de Twitter también. Entonces voy a hacer ahora para antes de Black Friday, voy a hacer, un, voy a hacer el, el, el grupito y lo, y lo voy a vender a un precio cuando pase el Black Friday ya le pondré el precio que yo, que yo estimo. Vale, claro, esta entrevista saldrá después, yo creo, ¿eh? Sale después de la frase, lo digo no por pasa. creo. O sea que, cuéntanos un poco del tema de este, de, mm. a nivel copy y demás, de creación de contenido que evidentemente no tienes tú ningún problema porque con todas las historietas que tienes en la cabeza y demás, lo ves. Pero, ¿en qué te fijas? O cuéntanos un poco cómo almacenas sin desvelarnos qué es, pero, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo haces tú a la hora de escribir? Pues es que, es que eso es... El tema está en que primero tiene que ser uno curioso. Como tú, como tú de, de base, de principio, ya no seas curioso, curioso te va a costar trabajo. Yo siempre cuando voy a la calle, yo soy el que va, a, hablar, a por ejemplo, vamos andando con la niña y con mi mujer, y le digo, mira, ¿te has fijado en aquel? No sé qué, no sé cuánto. O mira, mira lo que está haciendo ese que... que...". Yo siempre voy como muy despierto, ¿no? Es algo que ya lo tengo yo desde siempre, y a cualquier cosa que veo me, me surge una broma, porque a mí me gusta mucho el cachondeo. Entonces, pues, sí, en, en mi familia, cuando, cuando nos juntamos, eh, soy el payaso de la familia. Y con mis colegas, pues, que lo que pasa es que mis colegas somos todos... Son, que cada payaso. uno de su padre y de su madre. <risa> pero que somos todos muy payasos. Entonces, a todos les le busco una broma. Y a todos, a, entonces... Esa misma broma que yo a lo mejor veo a un tío que está, yo qué sé, pues, cogiendo, como, como me ha pasado, pues cogiendo el, el perro ha hecho caca y está cogiendo con la bolsa tal, se le escapa y tal. Pues a mí se me ocurre una broma y la suelto en el grupo de, de, los, de los de los perros. Entonces ya me acuerdo, porque como he gastado esa broma, ya esa historia, me acuerdo. Me voy, me voy a mi sistema y digo: eh, el, que coge, el que recoge la, el que recoge la caca de perro, y yo digo esto. Ya tengo ahí mi historia. Son cinco segundos, ¿eh? Cuando es que tú haces así coger el móvil y te bajas un momentillo y dices, esto me lo apunto. O estoy hablando con mis colegas y le digo, y está, está contando una historia de ah, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, espérate, ¿ahora? Y empieza, ah, va, no sé qué, no sé cuánto. Y luego lo cojo yo y digo, vale, ahora yo lo voy a desgranar y lo voy a, lo voy a contar. Entonces, es la curiosidad, tío. Es decir, tú vas por la calle y puedes ir pues, mirando para el suelo y en sí, en sí mismo en, en, en tus cosas y en tu rollo o puedes ir con los ojos abiertos y decir coño estoy aquí en, en un mundo que va a pasar cosas claro. y ya está yo creo que el, que el truco está en eso en la curiosidad ¿eh? sí pues yo, cuánta gente ves tú por la calle que van al lo van al lo bajo que bueno, van no, adelante sí, en la calle o al horizonte o en la calle o en el metro yo hace poco iba en el metro <coughs> y y va solo escuchando música, pero con el móvil en, en, la, en la mano, o sea, en la mano en el bolsillo. Y a mí me gusta, me encanta ver gente. Me encanta. O sea, yo voy a una gran ciudad, yo que voy a Barcelona, voy a Madrid, yo lo primero que hago, me voy a Gran Vía a ver gente. Y lo que dices tú, a ver gente y qué pasa y esto y lo otro. Y tú vas en el metro y ves todo el metro, todo el mundo con el móvil. Así. O sea, no, no ves a nadie mirando a nadie. Y, y a mí me resulta... El otro día estuve a punto de hacer una foto para ver toda una fila entera de metros de gente sentada y nadie mira, nadie se fija, nadie ve las cosas. Y a mí eso, por ejemplo, me encanta. Me encanta ver a la gente y esas situaciones y tal. Y, y es verdad, supongo que será por la curiosidad. Pero, ¿tú, ¿tú crees que es una de las mayores cualidades que debe tener un copywriter? Eh, a ver, es una de las mayores cualidades que tiene que tener un storyteller. Vale. Vale. Pero claro, es que eh, el controlar el, el storytelling, el saber eh, contar las historias, es una de las cualidades que tiene que tener un copywriter. Entonces sí, eh, claro que sí, la curiosidad. Y luego hay una cosa que, es, que yo creo que eso le debe de pasar a todo el copywriter que tiene una newsletter y es... Ese sentimiento de cariño que tienes hacia las personas que ya, que ya están dentro y que tú tienes tu feedback y ellos te dicen, oye, pues por ejemplo, con mi audio viernes me dicen, tío, a ver si puedes hablar de no sé qué, a ver si puedes hablar de no sé cuánto, que a muchos les digo, guillo, eso es un masterclass, ¿tú qué quieres? y De cachondeo, ¿no? Sí. Pero ese cariño que tú tienes es como el que tiene un, un hijo y cuando a, a mí me viene mi niña con un problema en, en su colegio, yo no le digo, pues tienes que hacer esto, esto y esto. No, yo le digo, pues cuando yo era chico, en mi colegio había un, ta, un, un fulanito que también le pegaba a los niños y tal. ¿Y tú sabes lo que hizo papi? Pues no sé cuánto, pues esto o lo otro. Pues yo ese cariño lo tengo a la gente que está adentro. Entonces, cuando voy por la calle y veo algo, me sale la sonrisilla como diciendo, esto lo voy a contar y, y les va a gustar. ¿Vale? Entonces, como quiz pro cubo? ¿vale? Tú, tú eres curioso y tú vas por la calle porque te gusta ver las cosas y, y, y si ves algo raro, también tiene que ver mucho que te hayas criado en la calle, que aprendes a ver las cosas. Porque hay muchas veces que yo veo peligro y le digo a mi mujer, vámonos que tal, y que, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, no vámonos que tal, y, y se lía, y se lía. Sí. Pues, eso también tiene mucho que ver, pero al final tú vas viendo cosas y... Es como cuando le vas a contar una historia a tu hijo, te alegra o sabes que eso le va a gustar. Pues eso me pasa a mí. Yo veo cosas y digo, esto me lo apunto porque esto les va a molar. O esto tal, o esto cual. Y luego, ¿qué pasa? Pues lo que me pasó a mí con el tema de Twitter, que yo, que es que no pensaba que iba a vender. Yo sabía que sí, que hay mucha gente que me lee, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, pero la verdad, producto mío de copy, el primero era el, el Twitter. Y cuando lo terminé, yo no tenía ni, ni pensado hacer preventa, ni, ni o sea, tenía pensado hacer preventa, pero llegó un día, que también mi, mi cabeza funciona así, llegó un día y, y estaba escribiendo el mail y digo, ah, toma por culo, hoy hablo yo de, del tema este y me pongo a, a venderlo. Y ya, y ya en, ese, en ese mail, sin haber hecho ningún tipo de calentamiento, ¿Vendiste? ni nada, ya, ya, se, se vendieron 11. Hostia... Dijiste, te lo conté, te lo conté sí, sí, sí, momento. a mí me lo contaste que ahí fue cuando dijiste, hostia, aquí hay, aquí hay Entonces tela". pensé pues, en la estrategia de, de un poco de, pero claro, siempre creyendo en que mi producto le iba a servir a la gente, porque en, en el producto es súper, súper... Súper resumido. Son ocho puntos que tienes que seguir y punto. Yo no escribo ahí storytelling y, no. ni te cuento mi vida ni te digo que si yo viví mal o si viví bien. No, yo te digo esto, esto es lo que me ha funcionado. Esto, pom pom pom pum. Hazlo que, que, que te va a funcionar. No. Y, y eso. Así es. Así es, mi guía, así es mi guía de LinkedIn. Es así. Mi mini guía de LinkedIn de, de pum, pum, pum, pum y cuatro cosas que funcionan y punto, velota. Tampoco hay que estar yéndose es que depende del infoproducto tampoco. Yo creo que hay veces que la gente, tú crees que la gente se complica demasiado. Yo pienso que sí. De hecho, mira, si hay algo que yo he aprendido de Irra Bravo es a sencillear, tío. Claro. A sencillear, tío. Déjate de ahora un embudo de venta que va a ser no sé qué, qué tal y cual, o que yo también lo respeto, cada uno con, con sus cosas, pero si, si tú quieres empezar y no tardar más de la cuenta. Tu, tu, tu canal de atracción, ya sea LinkedIn, ya sea Instagram, ya sea el que sea, una red social en el que se te, que se te dé bien, porque a todos no se nos da lo mismo bien. Es decir, a lo mejor a uno le, le va mejor Instagram porque hace una foto y luego ya escribe y tal, otro uh -huh. solamente texto o el LinkedIn porque quiere buscar sus empresas, pero al final un canal de atracción que te sirva como estrategia, no para perder el tiempo. Claro. Y luego una, una lista de email. Si es lo primero que quieres hacer que luego, que luego quieres ya mejorar el tema, empiezas con tu web y, ense y enseñas a la gente pues tu producto, tu servicio lo que sea, en nuestro caso, enseña a la gente cómo escribe. Claro. Tienes, por ejemplo, Twitter para sintetizar ideas y aprender cómo escribir con las ideas clave y luego tienes tu web para enseñarle a la gente el estilo que tú tienes. Por eso yo siempre digo que un tipo muy copy es copywriting con estilo. Claro. ¿Vale? Porque quiero o sea eh, eh, siento y quiero ser diferente da igual no me preocupa tanto si vender más o vender menos lo que no quiero es que suene a los demás claro. y, y luego ya llegará porque no tengo no tengo prisa en vender porque yo ya tengo mi negocio seo entonces claro. yo juego con, e con esa con esa baza yo tengo mis ingresos entonces yo no voy a hacer las cosas que la gente dice que funciona y voy a escribir de esta manera yo voy a hacerlo a mi manera y luego al que le guste bien y el que no, no pero al final es eso canal de atracción, tu, tu mail y luego haces tu web sencillita, sencillita y ya está, el que quiera entrar ya te puede comprar un producto que son es muy fácil hacerlo sí. y si no usas road y, claro. y ya lo tienes claro. y luego una estrategia, seguir siempre una estrategia, o sea, yo, yo voy a escribir de esta manera, pero quiero hacer mails pues que sean unos más, un poquito más polarizantes, otros un poquito más dirigidos a la venta, otro le voy a contar una historia tal, otro tal. Pero yo cuando, cuando escucho a la gente que ha escrito el mail de hoy hoy, yo digo, pues ahí veo yo prisa. Es decir, tú, tú cuando tienes que escribir un mail de hoy para hoy. Tú tienes que decir, venga, pues voy a escribir de esto porque tal, no sé qué, a no ser que lo tengas muy organizado, si tienes un, un copy <ríe> y, y, y, y lo tienes organizado, de qué vas a hablar hoy y tal, pero si no, el empezar a hablar venga, hoy voy a hablar de esto porque tal no lo veo yo, hay que seguir una estrategia pero tú lo, al menos tú, tener un par de tú, correos anticipados. Eso, tú los escribes tú los automatizas, a lo mejor lo, todos los de la semana los automatizas un día Yo no los automatizo porque... Simplemente no quiero, o sea, no lo automatizo una semana, pero dos días, tres días, sí. Porque bueno, pero, pero me refiero, si tú, al... tú escribes tres a la semana, ¿no? ¿Son tres? Sí, sí tres. Son Entonces, tres y el, y, el... y el audio viernes. Y el audio viernes. Vale, pero esos tres, esos tres los escribes a principio de semana y los dejas automatizados, ¿no? Bueno, sí, a ver, en mi caso es una semana, pero no es bueno, sí. me refería a los siete mails de... Sí, no, sí no, no, claro, me refería a los tres mails que tú, yo que sí, sé, sí, el, domingo, sí. el domingo te levantas y te voy a hacer este, este y este, ya los escribes, los, los dejas hechos y Normalmente ya está. suelo hacerlo el, el lunes por la mañana, el domingo por la noche el lunes por la mañana. Vale. Que es cuando estoy más tranquilo, más, más tal, y pienso bien de qué quiero hablar, qué historia tal, cómo lo voy a hilar y tal. De hecho, mi... Mis correos siguen siendo. Y mira que, que intento que sean más cortitos. Más que nada por no darle la turra a, a, a quien me lee. Pero es que me salen así, tío. Es decir, como no tengo prisa, ¿vale? Me gusta hacerlo pues, gustoso. Me gusta hacerlo gustoso. ¿Y de, de dónde te surgió la idea de hacer el audio viernes? Pues de, de me surgió de Álvaro Sánchez, tío. De Álvaro Sánchez con Gente Invencible, que yo que yo estoy en su, en su membresía, que, que me parece un crack, vaya, prácticamente mmm, me podría quitar. De todas y si casi. todo decir. el mundo y, se, y seguirlo a él porque ah. tiene una manera de escribir que me flipa, tiene una manera de, de transmitir las cosas que él, quiere, que él quiere decir de puta madre y, eh, y luego un tío con. con con cabeza que se mete se lee un libro y te da la y te da lo, los puntos del libro que son son mortales y ahí fue donde donde cogí la idea porque porque su membresía eh, son mail de pago vale entonces él te mandaba a lo mejor de un tema siete mails en, en esa semana pero el último hacía ah, un audio de resumen de, lo, de todo lo que había hablado en esa semana y yo dije esto me mola a mí me gusta que me llegue ese audio el último día recordándome un poco las cosas que estaba hablando y tal, no sé qué, no sé cuánto, y digo, yo lo voy a hacer, pero lo, no lo voy a hacer recordando nada, sino haciendo, pues eso, un mail, pero hablado o tal. Y, y no sé cómo fue, no sé cómo fue, pero ah, no me acuerdo cómo fue, pero se me ofrecieron a, se me ofrecieron a, al audio viernes y dije yo, hostia, pues puedo escribir, puedo hablar yo uno, un viernes... De, de lo que a mí me dé o la sea, gana uh -huh. o de lo que me piden los suscriptores y, y luego un, un, un invitado, y está funcionando súper bien, súper bien. El no mismo sé. audio viernes está haciendo que, que, se, uh -huh. que se abran, que tenga un poco más de tasa de apertura los mails anteriores. Vale, vale. bueno, aún así tus tasas de apertura son espectaculares. Ya lo dijiste una vez y demás, pero bueno. Y una cosita, eh, con el tema del SEO que tú controlas bastante, ¿tú crees que con el tema de la inteligencia artificial el SEO peligra? Yo no creo que el SEO peligre, porque eh, aunque, aunque sí es verdad que parte del SEO la, la inteligencia artificial va a poder hacerlo, pero, pero al final eh, es. Es como lo que te comentaba antes, al final tienes que escuchar. Y, y, y por mucho que quiera la inteligencia artificial, tú puedes... A no ser que, bueno, a ver si eso evoluciona tanto, tanto, tanto, pues es posible. Pero la inteligencia artificial, yo estoy convencido de que no va a conseguir eh, eh, hacer un estudio en condiciones de las personas que, que te están siguiendo. Es decir, sí van a saber... Su, sus dolores, si van a saber cómo buscan, si van a saber tal pero no van a saber porque un SEO quiera o no al final tiene que saber también redactar no va a saber darle el, eh, el puntito en esa emoción ah pero, ¿vale? eso ya, pero, eso, pero, eso, eh, pero eso ya es copy yo hablo SEO puro porque sí, claro, porque yo sí que soy de la idea también de que una inteligencia artificial no va a tener el cachondeo, ni la ironía, ni, ni el doble sentido que puedes sí, tener tú, los textos, que, sí. puede, que puedes tener tú o que puedo tener yo, porque tú, yo también soy un poco irónico a la hora de hablar, ¿no? Es, es un poco nuestro estilo. Y eso una máquina no, pero puro SEO. Es que mira, el tema, de, el tema del SEO también, también conlleva decisiones, ¿vale? ¿Vale? Para, para hacer un buen SEO, un SEO básico, se puede hacer con, con herramientas gratis y tal. Pero un SEO potente, tú tienes que usar ciertas herramientas que te dan una información, ¿vale? Y tú con esa información tienes que tomar decisiones, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto una inteligencia artificial va a saber tomar esas decisiones? Vale. Tú tienes, por ejemplo, imagínate, tienes una web que habla de informática, ¿vale? Y tú, pues, tienes una, una, un estudio de palabras clave donde que va, que tú vas atacando y, y tú haces un traqueo de esas palabras clave de repente te das cuenta que en ciertas palabras clave ha subido de posición y esas páginas que hablan de esa que tienen esas palabras clave dentro han subido y uh -huh. tienen más audiencia entonces tú tienes que tomar una una, una decisión, decisión de por cambiar ejemplo. Claro. por ejemplo si tengo páginas que tienen menos audiencia voy a utilizar esa página y voy a meter dentro enlaces para que el que esté leyendo se vaya a las páginas que tienen menos audiencia, ¿vale? Por ejemplo, una, una decisión sencilla. Vale. ¿Tú crees que habrá una inteligencia artificial que sepa manejar, porque no es solamente una herramienta, tienes que manejar varias, que maneje todas las herramientas, que sepa tomar una decisión y que, y que, y que luego sepa medir si esa decisión, claro que las decisiones son cerebrales al final... Sepas medir si esa, si esa decisión ha sido buena o mala, simplemente van a ser números. Sí. Números, esto sí, esto no, pero ¿por qué? <ríe> ¿Sabes? Claro. El por qué yo veo complicado que una inteligencia artificial, porque que el cerebro humano es muy complicado. Para, claro. A lo mejor dentro de 30 años, pues a lo mejor sí. Sí, sí, con, con el tiempo Dios dirá, pero es verdad que, claro, o sea, la, yo creo que la máquina en puede dominar todas las herramientas, pero eres tú. El que le tiene que decir la decisión. O sea, eres tú el que le vas a decir, vale, ahora sabemos todo, pero vamos a ir sí, de aquí a allí. La, la, a ser... la, la web, la, la inteligencia, yo creo que no va a estar acabo de decir, ostras, cojo estas que van muy bien y estas tal, pues hago aquí para que se crucen y como ataca a los mismos puntos, este inter... Eso no creo que lo haga de momento. Uh, faltará tiempo. A ver, que yo es una creo que Al final conseguirán, ¿no? O sea, al, fi al final conseguirán que. Pues lo mismo que va a pasar con, con, con los redactores publicitarios, con los copies, con, con un montón de, de gente que, que tengan trabajos que la, la inteligencia artificial puede hacer. Los malos, ¿vale? Los de baja calidad no tendrán trabajo, porque una inteligencia artificial les va a quitar el trabajo. El que sea bueno y el que tenga su especialidad, eso va a ser es, es un trabajo de, de difícil rotación. Claro. ¿Vale? Que como el problema que tenemos en España, que, que, que la mayoría de empleos que tenemos en España son de, de alta rotación. En cuanto empiece un poco la evolución de las máquinas y tal, toda esa gente va fuera. Pero el que tenga una, una eh, difícil rotación, el que sea más especializado y el que sepa hacer las cosas en condiciones, una máquina va a ser más difícil que te, que te quite el puesto de trabajo. Por lo tanto, es lo de siempre. Cuanto mejor sea, menos competencia va a tener tanto de otra persona como de una máquina. Y cuanto más personal seas, porque tú imagínate, hay una máquina que hace textos, ¿vale? Y estás tú, que tienes tu especialidad en X, ¿ok? Y tú llevas, vamos a suponer que han pasado 10 años y, y te has especializado en tu nicho y tú eres efectivo 100%. La gente valora lo que tú haces y te paga el dinero que tú pides. Y ahora llega una IA que te la hace por 300 euros, ¿vale? Pero esa IA tendrá que demostrar que que es cierto, que es mejor que tú por 300 euros, ¿no? Claro. Tendrá que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestra? ¿Alguien prueba y se da cuenta de que sí o de que no? Hasta ahí de acuerdo. Pero, ¿cómo trata ese cliente con la IA? ¿Cómo le dice Oye, IA, que es que resulta que el texto que tú estás, estás haciendo, mira, yo le haría un cambio. Que... ¿Cómo lo haces, tío? Ahí tiene que haber una persona siempre. Claro. ¿Vale? Entonces... Yo pienso que cuanto más nivel tengas, más va a querer el cliente hablar, conti hablar contigo y, y más feedback va a tener siempre de, de los clientes. La IA ahí no creo yo que llegue. Está, está clarísimo. Pues vamos a ver ahora, jo José, eh, tu momento de spam de valor. Cuéntanos ahí proyectos futuros o cosas que tengas en mente... Aparte del vademecum que ya lo has dicho, a ver si tienes alguna cosilla ahí que quieras contar a la audiencia a tiempo vista. Bueno, eh, en principio con el evento Black Friday que, que hemos hecho entre Rafa Casa y Fran Yedó. Uh -huh. eh, Rafa Casa, supongo que lo conocerá la gente que es otro copy, tú sí uh -huh. lo conoces, por supuesto. Sí. Y, y Fran Yedó que, que es un... Un técnico de membresía que en la caña, es súper súper organizado y trabaja súper bien. Pues bueno, el tema este de, del evento Black Friday ha ido bastante bien y, y pretendemos seguir haciéndolo, incluso hacer algún evento eventual uh -huh. eh, en medio, entre Black Friday y Black, y Black Friday, eh, porque la verdad que la respuesta de la, de la gente y de la gente y sobre todo de los de los ponentes, ha sido de puta madre, tío. Ha sido una experiencia que a mí me ha gustado muchísimo. Uh -huh. eh, y además nosotros tres estamos pensando en hacer eh, una, un, una membresía, lo que pasa es que no, no va a ser una membresía, es, es más un club, un club privado donde la gente aprenda a copy, pero que se, que se ayuden unos a otros, ¿vale? ¿Vale? que, que todos que todos estén con todos y que no sea solamente yo hablo y tú escuchas yeah. vale, una como, vale. Que, como una especie de comunidad dentro que, que, que funcione sobre el, el palo fundamental sea el copy pero que funcione realmente la, que uno nos ayudemos a otros y, y, y pretendemos eso eh, ser de, de tal nivel, o sea, tener un nivel tan, tan bueno que, que llegue un momento en que las empresas vengan a buscar copies dentro de, del club. Pues suena, suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Ah, pues seguro que va a ir genial ahí juntando vosotros tres y con la experiencia, pues eso. Le, buen, le auguro buen futuro seguro. ¿Ya tenéis nombre pensado y todo o no? No, no, no estáis ahí. Va, va. Es, es en va. plan con tranquilidad, ¿no? Es en plan con tranquilidad porque todos los tres tenemos curro. Y, vale. y, y ya para reunirnos, para hablar, ya nos cuesta. Entonces, <risa> sí es verdad que, que pronto nos reuniremos para dar el primer paso y ahí y ya sí empezaremos a trabajar en condiciones. Bueno, pues Pero nada. en mi caso, pienso que puede ser un negocio... Un negocio bastante rentable, tanto para nosotros como para el que entre. Ya, pues ya tengo ya tenemos ahí la exclusiva ahí que en mi canal, ahí como siempre, yo dando exclusivas y avances, ahí buenos y sabrosos. Sí. <risa> Así que nada, pues oye, Joseli, un placer tenerte aquí. Ya nos conocemos hace un sea. montón y que hayas venido aquí a explicarnos todas tus andanzas. Está súper bien y nada. Me alegro de haberte tenido aquí y te leeré por las redes. Muchas gracias. Ya sabes que yo disfruto allá donde vaya, así que <risa> Eso sí. que sepa que yo me, me lo paso contigo me lo paso de puta madre. <risa> Tú sabes que nosotros echamos nuestras charlas sí. por la cara. Sí, sí. Y, bueno, en este caso yo me div me divertí un montón y, y nada, que, que ya sabes a dónde estoy y, y a la audiencia que sigáis escuchando a Quijote que, que, ya, que me ha dicho que vienen gente potente. Sí, Así sí, potente de, de todo. Así que mira, que nunca lo hago de venga, eh, no os olvidéis a darle al like y suscribiros que siempre se me olvida hacer esas cosas <risa> que eh, son pues muy sí de youtuber. Es <risa> No, muy de youtuber, ¿no? Y muy de, muy de copy y tú tienes que sí, decir Sí, que sí, sí pero, la gente. Pero que me, me pongo aquí a hablar, hablar, hablar, y como es el café y demás, pues digo, bueno, pues eso. No olvidéis darle like y suscribiros para no perderos esta entrevista y todas las que vienen. <risa> pues Así venga, que nada, que den like, que se suscriban y eso. y este canal va a, va a ser cañero, ya verás. <risa> pues nada, venga, muchas gracias, José, Lee, y nos vemos, ¿vale? Chao. Venga, hasta luego. Hasta luego.